Hola, soy, soy Cristina Martín Francisco, eh, vengo, eh, venimos a presentaros la entrevista con, con la última, la última eh, autora que hemos tenido en el, en el grupo de lectura, que es nuestra compañera Rocío malpeceres y antes de empezar sí que quería contaros un poco qué, qué es el, el grupo y cómo funcionamos. El grupo comenzó como una, como una actividad de dinamización por parte de la Confederación Espace eh, al principio de la, de la pandemia que estamos sufriendo eh, a principios de, de abril y desde entonces hemos leído ya tres, tres libros, más o menos uno por mes. Y el libro que nos toca este, nos, nos ha tocado este mes de junio es el, el libro de, de Recio que se llama Rodando hacia la inclusión. Y entonces venimos a ofrecerles esta, esta entrevista para, para completar un poco la, la experiencia. Hasta ahora los, las entrevistas a los autores han sido eh, por escrito, pero ya que contamos con Rocío en el equipo, nos parecía eh, más enriquecedor contar con ella en vídeo. Y si os parece bien, empezamos ya. Eh, eh, las preguntas que tengo preparadas son por una parte de los. De, los de algunos de los lectores del grupo y alguna que otras es mía, pero, pero no son muy difíciles, te lo prometo. Eh, la primera sería: si has vivido el, alguna experiencia eh, como las que aparecen en el libro. A ver, he vivido todas, no, no igual, igual a como las en el libro, pero más o menos de una forma u otra, he vivido todas, o yo o alguna persona. Que, que yo conocía muy bien muy bien y los, la, el, tu libro está, está conformado por cuatro, eh, por unos cuantos relatos que intentan reflejar eh, los, de, los derechos de la, de la convención de discapacidad. Pero mi, mi duda es por qué elegiste eh, esos, esos derechos como pueden ser la el derecho a la, la sexualidad, a la educación, um, a, a la autonomía y no, y no otros que aparecen también en la convención. A ver, porque eran los que con los que más eh, me identificaba yo y esas historias que yo quería contar, por ejemplo, sí que es verdad que eh, derechos como de educación son súper importantes para mí o bueno, esas historias surgió precisamente por una historia que yo viví y bueno, el empleo es yo creo súper importante para el empoderamiento de las personas y el de la, el 19, el de la participación en la, y la vida independiente pues yo estoy viviendo muy de cerca porque yo conseguí tener asistencia personal y de hecho colaboro con una entidad eh, así que sí de completo y yo, oh, eh, asistencia personal entonces por eso viajé esos y nosotros muy bien muy interesante y enhorabuena por tener asistencia personal porque no todos podemos disfrutar de ello de momento eh, vale, la siguiente, la siguiente pregunta es una duda personal que es ¿por qué, por qué decidiste cambiar de personaje a mitad de, de los relatos? Hay un momento en el que pasas de, de un personaje más, más pequeño que es el que vive los, el derecho a la, a, la, a la educación, a la participación y cuando llegas a, a creo que es el de miedos y libertad eh, cambiar de, de, pues, de, de la niña pequeña, que sería Sara, a Ana, no sé si eso ah, fue... Ana, Ana sí, sí. Eh, bueno, pues eso fue porque, un poquito, porque no sabía cómo um, continuar haciendo crecer a Sara y quería eh, reflejar esos otros derechos en una eh, mujer, digamos ya de más edad, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, y los, los lectores se preguntan por qué eh, eh, no, perdón, ¿cuánto tiempo te, te ha llevado a escribir y publicar el, el libro? Pues a ver, fue de una forma un poco un poco rara y te explico por qué, porque mis datos. Eh, estaban eh, medio escritos, suscritos de todo ya en mi blog, pero en un momento dado los decido juntar y ponerles un título. ¿no? O sea, no fue escribir un libro así como, como tal, sino esos relatos que tenía en el blog, los decido juntar. ¿Y más o menos cuándo abriste el blog? El blog eh, no, en 2013, pero el primer dato de libro está escrito en 2014. Vale, entonces han sido como más o menos eh, casi seis años, porque el libro lo ha sacado ahora recientemente, ¿no? Entiendo. Sí, en, en, a finales de 2019. Mm. Que sirve de consuelo y yo tarde, yo tarde más o menos lo mismo en escribir en, en publicar la mía después de escribirla. O sea que estamos igual. Sí. Um, y ya quería, quería saber un poco más de lo que fue el, el tema de, de la edición, porque veo que eh, está ilustrado y la, la portada también es muy bonita. Quería saber un poco cómo fue el, el, el proceso de ilustración. A ver... Ilustrarlo ilustro, no se lo vais a creer, porque estás en elustrado. Un, un, un niño de 16 años. De, eh, de hecho, le ilustró hijo de mi ate, porque yo ah, no contaba con, con eh, medios económicos para poder hacer nada. Lo único que gasté fue en la impresión. Y la maquetación. Sí, maquetar imprimir es muy caro, además. Mira que... Ya fue una inversión. Entonces, ¿las hizo todas el, el, el hijo de tu de personal? Sí, personal sí, sí. Curioso. Sí, sí. Es Curioso. El... Además, es que fue un proceso muy bonito porque íbamos hablando por teléfono. Él me iba mandando dibujos a ver si me gustaban o no. Él en todo momento me enseñaba a ver si yo quería mostrar ese dibujo que él había hecho o no. O sea que fue, fue un trato muy cercano, ¿no? Muy, sí. muy suena muy como muy cuidado. Sí, sí. Uh -huh. eh, Mm, otra, otra duda de los, de los lectores es eh, cómo, cómo surgió la idea de, de publicar el libro. Si te vino de repente o, o, o si has querido escribir siempre un libro. Pues yo siempre, llevo desde los 15 años escribiendo y siempre quise escribir un libro, pero todo el mundo me decía que, bueno, que eran um, cosas muy cortas y eso no se podía publicar, <coughs> que tenía que ser más largo, ¿no? Y voy a ser muy sincera, yo cuando vi el cuento de los derechos de, de confederación nos pasa es más o menos una página de, de ilustración y otra historia, y joder, ¿y por qué yo no puedo publicar el mío? Por poder se puede, y luego otra, otra historia es que las, a los editoriales les, les interese publicar cosas cortas porque dicen que no que no venden tanto pero por poder se puede si a la gente le interesa realmente puedes hacer de todo incluso incluso ni eso si te apetece, te, te apetece escribir y publicarlo por tu cuenta pues también también a mí no me ha publicado ninguna editorial yo soy maquete. pues maquetar es es complicado eh ¿Hiciste algún curso o algo así? No, me lo maquetaron en mi bedico. No, no, yo maquetado. <risa> es que es, es complicado, sí. Eh, vale, y eh, ya la última pregunta de los, de los lectores está eh, muy, más centrada en... en en el relato de Miedos y, li miedos y Libertad. Eh, eh, pregunta si, si esa, esa um, escena que, que describes, eh, ¿consideras que es frecuente o no en las, en, en las personas con, con, con discapacidad? Y si crees que se, que se audiza en, en, las, en las mujeres con parálisis cerebral. Sí, yo creo que, que sí que en de las personas son... Que las personas con paréntesis se agudizan mucho más que otras patologías por, por el trato de infantilización, si se nos puede dar. Y en eh, la mujer, eh, yo creo que bastante más, porque todavía con eso de que se piensa que somos, no sé, es eso que se nos puede hacer más daño, pues todavía se mucho. Sí, que se nos infantiliza mucho y, y puede, puede ser peor incluso que, que, en otras, que en otras discapacidades. ¿Y tú crees que pasa más en las mujeres que en los hombres con pre yo Yo creo que, que si sí. me lo había visto eh, tanto hasta que no me metí en este tema de y tal, pero alguien me ha metido, sí que se ve alguna diferencia. Que... Uh -huh. hmm. Siempre hay más, más discriminación en las mujeres y en este caso supongo que también se agudiza sí. eh, Bueno, y ya un poco para cerrar, ¿cuál, se, cuál de todos los datos que compone, que compone el, la, la antología, digamos, cuál es tu favorito? Si puedes elegir, que igual es un poco cruel, preguntarte esto. Sí, sí, sí, sí. Pero... Más que por favorito, por atreverme a ello es de una noche diferente, de cambio de asesoría. Coincide contigo, también es de mis favoritos. Eh, y, y, y, y si tuvieras que digamos, venderle el libro a alguien que no, que, no, que no está dentro del mundo de la discapacidad, ¿qué le, qué le, qué le dirías para animarle a, a, a comprar tu, tu libro? Pues que es descubrir, es, si quiere descubrir este mundo, además lo va a descubrir eh, desde la propia experiencia y con relatos y e historias muy reales, muy del día a día. Sí, yo contigo, es muy realista. Um... Bueno, y ya para terminar, cuéntanos un poco eh, dónde podemos encontrarte, cuál es tu blog, dónde se puede ver, es el libro. Eh, eh, y blog es para dice si en primera persona, el libro, bueno, los, en, lo tenéis en mi blog, en, en un post que se llama igual que el libro, lo tenéis gratuitamente y, y si lo queréis, en papel yo eh, estoy distribuyendo yo me mandéis un mensaje viva si eh, a, eh, a yo o, o por redes en Facebook o lo que sea y yo os lo mando ingreso yo soy se hace por Visu y yo los distribuyo eh. perfecto eh, entonces, eh, repetimos para que, para que quede claro para el, la gente. Tu libro se llama hacia eh, la inclusión, se puede encontrar en, en tu blog que se llama eh, eh, La Parece en primera persona. Y ahí ya lo pueden descargar en digital. Y si lo quieren en papel, tienen que contactar contigo por redes sociales. Que sí. Te llamas igual, o sea, tu nombre en redes sociales. Lo Perfecto, pues, pues por mi parte eso sería todo. Se nos ha quedado un poco corta, pero es que los lectores tampoco, tampoco dejaron muchas preguntas. Bueno, pues ahora vamos a por la sorpresa ¿no? que nadie te esperaba. Te, te entrevisto de aquí con tu libro. Tú también puedes ver, que también es súper interesante. Y yo me doy ahí un poco por, por ver que coincidíamos y la verdad es que me pareció súper interesante. <risa> la primera pregunta sería, ¿desde cuándo ibas suscribiendo? Pues, más o menos como tú, pero un, <risa> empecé un poquito antes. La primera historia que recuerdo eh, empezar así en serio a los 11 añitos. Eso y sí, no poco... terminé ninguna, no terminé nada hasta los, hasta los 15, <risa> como tú. ¿Y cómo surge la idea final de, de ese gran libro? Eh, pues la idea surge eh, un año, eh, lo empecé a escribir en, 2000, en 2013 eh, después de pasar un año a nivel personal eh, bastante malo porque se juntaron momentos familiares muy complicados y... y y sentía que no, podía, que no podía hacer nada por digamos, evitar sentirme mal y encima tampoco podía ayudar a, a mi familia de una forma así más activa. Entonces decidí, mira, pues voy a intentar desconectar y hacer algo eh, positivo y apareció Diana en mi cabeza y fue como, pues, venga, pues ya está, vamos a por ello. Y, y así surgió. En cuanto a libro eh. ¿Qué hay de... Qué, ¿Cuánto hay de Diana en Cristina? Pues Diana es un poco mmm, mi yo a los 16. Reconozco que, es, que está bastante, bastante basada en mi, en mi experiencia, pero sí que es verdad que todo lo que le pasa en la, en la historia es completamente ficción. El personaje es, es real porque se basa en, mi, en mis vivencias, pero, pero el resto de cosas que pasan es ficción. ¿Hay algún personaje como la... Eh, uno de los, una de las protagonistas, Noelia, que está un poco basada en en, en todas las, las típicas personas que te hacen la vida un poco imposible en clase, no va mal, pero que igual no terminan de, de comprender tu situación, entonces es un poco complicado a veces. Pero el resto de personajes son completamente ficción. Eh, hablando de Noelia, ¿por qué a mí el personaje de Noelia me, me gusta vamos, me parece muy bueno porque, por ejemplo, tú, eh, te sorprende cuando la orientadora te pide que ayudes, que ayudes a Nadia. Eh, esa, esa, digamos, esa idea fue un poco para, para poder, Confrontar las, los diferentes tipos de discapacidades partiendo del, del hecho de que antes de que pasara todo no, no, se, no se llevaba nada bien, necesitaba eh, alguna excusa para que, para que se juntaran y chocaran entre ellos y me pareció un recurso externo bastante interesante para que se cruzaran y, y, y se relacionaran más. Entonces, ya más, ya más responder a la siguiente pregunta ¿por qué decides que tus compañeros tengan eh, o sea tus compañeros de Diana, pero tengan el eh, accidente? Mi idea con, el, con, con la novela aparte aparte de salvarme yo personalmente era también confrontar un poco los, los dos puntos de vista del hecho de tener una discapacidad desde que naces a tenerla cuando o sea que te venga sobrevenida cuando ya cuando ya llegamos eh, estás, estás desarrollado tienes una, tienes una vida independiente digamos mira entonces me haces irme haciendo las preguntas bueno es que me lo pones muy bien eh, ¿por qué piensas que David eh, cuando se interesado a un hospital de el pide ayuda a Diana? Porque si te acuerdas, David, de los dos era el único, o sea, de los dos, era el que más, digamos, tenía, tenía inclinación a relacionarse con, con ella desde, el desde el principio. Entonces, me pareció que, que podía ser lógico y entendible que se refugiara o sea, que quisiera que, que Refugiarse en ella porque igual, igual podían entender mejor su situación. Que, por ejemplo, o sea, y no tanto, por ejemplo, Noelia. Eh, vamos a la historia que más me gusta, que es la historia de Marco. ¿Por qué Diana no tiene tanto miedo a lanzarse a decir que le gusta más? Bueno, esto es un poco spoiler, pero, pero vamos a enviarlo. Eh, yo eso no creo que sea específico de, de Diana por el hecho de tener una discapacidad. Yo creo que es mm, también un poco una forma de, o sea, que es algo eh, normal y lógico, con, eh, con 16 años, la primera persona que te gusta, igual, no, igual no, te, no te sientes con, con digamos, con muchos ánimos para, para vencer la vergüenza y, y lanzarte y decir, pues me gusta esa persona. No creo que sea tanto el hecho de, de que tenga una discapacidad y el, y el no. Acabo pero de soltar un pero, pero no, no pasa nada. Y a ver, otra pregunta. ¿Por qué te enfadas cuando Marcos? a habla bueno, con ella sobre qué ella gustaría ayudar a gente especial o así? ¿Recuerdas? Eh... Eso fue un poco para... O sea, es que siempre te pongo así como <risa> perdona, pues. Ese es otro spoiler, pero bueno. Eh, era un poco para reflejar el hecho de que a veces eh, las personas nos tratan eh, eh, positivamente solo para ponerse una medallita de, ay, mira, ido a esta persona. ¡Qué buena soy! ¿Sabes? Que a veces.. Eh, no digo, no digo que no digo que sea o no sea el caso de Marcos, lo dejo, lo dejo a los lectores para que lo, lo descubran, pero eh, sí. a veces eh, cuando tú relacionas con una persona notas que, que igual está siendo digamos como muy, eh, muy cercano, muy pegajosa o contigo solamente por el hecho de que se quiera poner la, la medallita de mira que bien trato a las personas que, que van así a seguir Totalmente bueno. Otro personaje que a mí me llama la atención es Sandra de la fisio. Por el hecho de que la Fisio para mí, como profesional, es muy importante, pero tú la eh, pones un poco como amiga. ¿no? ¿eh? Sí, bueno, Sandra, que es la Fisio de Indiana, representa un poco eh, a la persona que, que a mí me hizo cambiar el chip con respecto a, a la Fisio. Cuando eres pequeño y no entiendes lo que te lo que está pasando, vives la fisio como, como una tortura, vamos a, a ser claros. Entonces, sí, Andrés es un poco es la persona que le ayuda a comprender que esto no es, no es mm, para fastidiar, sino que es para, para mejorar y, y desarrollarse de forma independiente y, y ir mejorando. Entonces, el, la puse en ese digamos, con un papel más positivo por ese, por ese motivo. Pero creo recordar que si yo pongo algo así, como que como que Diana tiene cariño, pero, pero sabe perfectamente que no que no son amigas de sí. de, de toda la vida, digamos, que sí. es una relación de confianza, pero se sabe que no que no es tanto como una amiga cercana, digamos. Sí. Eh, bueno, pues yo creo que ya no se me ha pasado ninguna más. Deciros que es un libro que merece la pena leerlo. Yo me lo leí. Yo tengo por aquí. Yo me lo leí en dos días. Es muy cortito, sí, tiene 180 páginas. Y es súper interesante. Además, no es tan realista. Es más fantástico. Entonces te voy te dejar. Y una forma revista de, de discapacidad, pero también te hace de te pica. Entonces, a ver qué pasa ahora con esto, a ver qué pasa con no sé qué, a ver qué pasa con no sé cuál. Hasta que no te acabas de no puedes poder. Sí, está está es en la novela, está novelizada. idea ¿eh? ahora que le, que le estoy enganchada, no simplemente mostrar la realidad mm. como tal. Y. Sí. Pero no sé si quieres decir algo más, si no. Si no. Eh... Bueno, despedimos ya, ¿no? Bueno, una... Venga, iba a decir una... Antes de irnos que, que el libro lo tenéis en, en papel y en digital, eh, lo podéis comprar en la página de la, de la editorial que es Mega Ediciones, que lo tiene tanto en papel como en digital. Y si sois más de comprar en Amazon y preferís leer, leer directamente en digital, también está ahí en Amazon en, en digital por, por, creo que son tres horas? Sí. Y, sí claro. y nada, ahí está esperando si quieres animarnos a leerlo. Yo os animo, por supuesto. Y nada, despedir, despedir esta, esta gran aventura que nos han hecho eh, pasar desde Confederación Espacio. Para mí ha sido súper enriquecedora. y Espero que todos os animéis a leer el libro de Cristina y me voy a y a que nos haya, haya podido juntar a, a las dos porque yo he visto que había otra persona que podía compartir sueños conmigo. También me ha ido ha sido muy bonito. Y nada, el libro, el libro de Rocío o sigue está disponible en digital en el grupo de, de lectura de... Que no lo he dicho, que estaba, que estaba disponible, que lo hemos podido leer, leer este mes. Y sigue, creo que no, no lo quité. Sigue, ahí, sí, sigue está. ahí disponible. Bueno, yo desde Confederación espacio daros las gracias a las dos. Ahora, rememorando los libros, me apetece volver a leerlos, así que lo haré este verano. Y y que muchas gracias a las dos porque ha sido un placer Igualmente A vosotros